Como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Hola, amigos. Buenas noches, muchas gracias por estar ya en sintonía del de medio digital La Voz del Sur en su programa Escenario. En esta noche, como todas las noches de lunes a viernes, tenemos nuestros invitados y esta ocasión nos acompaña... Ya en el escenario digital, la abogada Janet Guerrero, eh, hemos invitado el día de hoy para conversar eh, sobre eh, el emprendimiento, sobre su trabajo que ha venido realizando en nuestra bella ciudad de Catamayo. Vamos a darle la bienvenida a la abogada y también vamos a invitarlo como siempre a que nos acompañe como todas las noches a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Así es, Leonardo, y un saludo cordial a nuestros amigos que están ya viendo y escuchando este programa. Llegamos al fin de semana, hemos eh, elaborado también otra, eh, otros cinco días y lo hemos hecho con mucho cariño y sobre todo con la gratitud a cada uno de los eh, invitados que han asistido cordialmente a nuestro escenario. En esta ocasión, para cerrar esta semana con broche de oro, en este San Viernes nos da muchísimo gusto de contar con la presencia de la abogada Janet del Cisne Guerrero Luz Uriaga, Aquí eh, con nosotros. Eh, muchos eh, la conocen, sobre todo por eh, en la parte política, pero en esta ocasión vamos a como dar unos pasitos hacia atrás y conocer eh, de cerca de su propia voz el, el trabajo que haya realizado, porque ningún triunfo viene así por así. Siempre detrás de ello hay un proceso, un esfuerzo, sacrificio, inclusive lágrimas para llegar al éxito. Así que eh, le damos la más cordial eh, bienvenida una vez más a la abogada Janet Guerrero. Muy buenas noches, Permítame agradecerles a ustedes por esta gentil invitación a este importante diálogo con ustedes y con la comunidad también del Cantón Catamayo. Un saludo reverente para todos los ciudadanos catamayenses y también aprovecho el espacio para saludar desde el fondo de mi corazón a todas las madres del Cantón Catamayo, de la provincia del mundo, del Ecuador, en esta fecha tan especial, en este mes tan importante como es el mes de la madre. Sí, también sí. el mes de Catamayo. En esos 40 años Le decía tras el que estamos muy jovencitos todavía, ¿no? 40 añitos de cantonización. En fin, así es. Nada, pues. El día de mañana celebramos sí. 40 años. Todos los ciudadanos con mucho civismo, con mucho optimismo, eh, un cantón bastante joven, pero que realmente ha demostrado desarrollo, progreso a estos 40 años de vida política que tiene nuestro querido Cantón Catamayo. Así es, estimada abogada. Bien, vayámonos un poquito a sus primeros tiempos, quizá su adolescencia acá en Catamayo, como recuerda usted de Catamayo, eh, quizá nos puede contar de, de su familia, de sus hermanos, cuántos son en casa, y algo de eso para tener una idea de dónde, de dónde viene Janet Guerrero. Bueno, Janet Guerrero, pues es este, una mujer catamayense, eh, tengo 49 años, soy hija de Luis Guerrero, Milla, y Luz luzuriaga somos cuatro hermanos, tres hermanos varones y yo soy la única hermana mujer. Realmente recuerdo una niñez bastante linda, ustedes saben pues que realmente antes de jugaba con las muñecas, se tenía pues la oportunidad de, de hacer, ¿no es cierto?, actividades netamente de niños. Y eso es lo que nosotros pues podemos recordar con mucha facilidad. Eh, vengo de una familia humilde, sencilla, pero muy trabajadora. Yo creo que uno de los valores que nos inculcaron desde pequeños fue el amor al trabajo. Es por ello pues que realmente mis hermanos... Mis padres, pues, siempre hemos estado en la actividad comercial. Eh, mi papá, este, mecánico, hace muchos años, muy conocido, mecánico, también trabajó en el tema de la ganadería. Eh, Conocidos los, los guerreros, mi abuelito Horacio Guerrero y Matrina Ventimilla, pues, también trabajaban en lo que era la venta de, de carne, de chancho, de res. Y yo creo que ese también es trabajo que ellos desarrollaron durante muchos años, pues, y que se fue viniendo de generación en generación, pues, ha permitido que realmente nosotros seamos una familia que nos gusta trabajar y que nos gusta ganarnos, pues, con el sudor de nuestra gente, el sueldo o el dólar, pues, que podemos hacer diariamente. Sin duda, las palabras son las que dan el ejemplo, las que motivan. Sin embargo, el, el accionar, la práctica es lo que a uno también le va a eh, arrastrando más que otra cosa y es lo que ha pasado con usted, según me doy cuenta porque el ejemplo que sus padres han han reflejado en usted y en sus hermanos, pues también les han permitido actualmente estar donde están porque no se han quedado, han, han tratado de cada quien ir eh, realizando eh, sueños, proyectos y los cumpliendo. Así que cuéntenos entonces de esas eh, actividades a las que usted ya, ya en, en su vida eh, fue desarrollando, fue emprendiendo sus trabajos porque no son dos ni tres son algunos según los que conocemos y, y coméntenos esa parte. Bueno, a los 20 años ya comencé a trabajar, tuvimos la oportunidad de ponernos pues un, un negocio, me recuerdo un pequeño restaurante, eh, trabajábamos conjuntamente con la señora finada Melba Montero, ella tenía un hotel y nosotros pues nos dio el, el primer piso, había un restaurante, desde allí comencé pues ya en la actividad también comercial, tuvimos algunos años en ese restaurante. Reina del Cisne. El Hotel Reina del Cisne, que actualmente, está? pues, Ajá. exactamente, que está es el propietario y administrador el este, Jorge Orlando Córdoba eh, yo me recuerdo pues que gracias al apoyo de su madre también que, que nos quiso pues dar la mano usted sabe una pareja joven recién pues este, nos habíamos casado con mi ex esposo Ramiro Montero y luego pues tuvimos la oportunidad de trabajar en ese restaurante pues después también este, se presentó otra oportunidad tuvimos un micromercado durante muchos años cerca de seis me parece siete años, un micro mercado en la casa del señor Francisco Muñoz, ya también fallecido allí tuvimos un, un negocio que nos fue muy bien dando gracias a Dios, antiguamente pues este, el mercado estaba frente a este, donde ahora pues, es la bahía y Iniciaba muy tempranas horas de la mañana, pues la actividad comercial, cinco y media, ya prácticamente todos los comerciantes del Cantón Catamayo sí. iniciaban su, la, su labor. Y lo mismo las compañeras este, vivanderas del mercado, muy de mañanita, ellas ya estaban trabajando. Yo creo que Catamayo siempre se ha destacado por tener hombres y mujeres muy trabajadores que realmente han podido lograr, darles educación a sus hijos, vestimenta, etcétera, en base a un esfuerzo, a un trabajo. Y eso lo destaco mucho, porque si usted hace un análisis de todo lo que es el Cantón Catamayo, que es un cantón muy comercial, muy productivo, en un 85 a 90% de los negocios, usted ve una mujer en los negocios. Yo creo que ha sido también algo de destacar, de resaltar, el trabajo y la labor que ha desempeñado la mujer en nuestro querido Cantón Catamayo. Sí, sin duda es la mujer la que pone el equilibrio, la que es muy cuidadosa, sobre todo con las finanzas. Creo que siempre estará bien pues, cuando hay una, una mujer eh, de apoyo, cuando está ahí eh, al frente de, de, una, de una empresa, de un negocio. ¿Y ¿Cómo se llamó el micromercado? Bueno, eh, se llamaba Comercial Montero. Sí, era un micromercado, como digo, muy pequeño, pero realmente muy muy productivo. Uh -huh. eh, gracias a ese negocio, pues, eh, pude adquirir una casa eh, a través también de un apoyo al banco en ese tiempo, al banco de la SUAI en donde tuve la oportunidad también de trabajar, trabajé cinco años en el Banco de la SUAI, allí saqué un préstamo en ese tiempo, me recuerdo eran 30 millones de sucres que costó la casa pues que tengo en el centro uh -huh. eh, y que nos permitió pues ir también avanzando, creciendo y también pues lógicamente con, con el negocio, el micromercado, eh, laboré en el Banco de la SUAI durante cinco años, luego pues también Conocen el, el banco, pues quebró lamentablemente y prácticamente nos quedamos también sin trabajo. la actividad, los... eh, abogada, perdón, que le cuál era en sí la actividad que usted realizaba en estas entidades bancarias? Bueno, yo este, trabajaba en lo que era servicio al cliente y también cuando ese, el, el gente en ese tiempo, pues, este, también me dio la oportunidad, trabajaba, pues, eh, encargada de la gerencia, yo creo que siempre demostré en todos los, los cargos o los espacios que se me dio la oportunidad de mostrar responsabilidad y allí también, este, la gente comenzó a conocer eh, a Chanel Guerrero. Yo creo que una de las cualidades que tenemos que tener los seres humanos es siempre atender bien. Yo creo que una sonrisa, un saludo amable no le quita a nadie. Y eso también, pues, permite que la gente vea en el, en el servidor público una persona con quien pueda dialogar, a quien le pueda ir a pedir un favor, a quien se le pueda inclusive a veces hasta apoyar en llenar una papeleta, que es algo que lo podemos hacer. Considero que es fundamental que los servidores públicos demostremos esas cualidades para lograr que la gente pueda llegar con confianza a cualquier institución. Porque ustedes saben que en las instituciones públicas, todas las personas que laboran allí tenemos que darle gracias al usuario, a la persona que va a hacer el depósito, a la persona en diferentes instituciones, independientemente que sean públicas o privadas, pero siempre tiene que haber una buena atención. Se me quedó muy grabado toda la vida en los cursos que nos daban de relaciones humanas. El cliente siempre tiene la razón. Siempre el cliente tiene la razón. Y yo creo que eso lo he aplicado en, en lo largo de, de mi sí. vida. Y, y por funciona? ello me funciona? funciona, totalmente funciona. Así es. Qué importante, ¿no? Eh, estamos acá conversando con la abogada Janet Guerrero, eh, contarnos un poquito de su trayectoria en cuanto al emprendimiento, cómo ella empezó. Nos ha contado que ha trabajado en, en la parte de culinaria, en la cocina, en los en restaurantes en Catamayo. Eh, seguramente, pues bueno, eh, conoce mucho pues, de, de muchos platos. Quizá nos pueda contar luego cuál es el plato que le sale más sabroso. Eh, y bueno, pues luego ha trabajado en, en su propio emprendimiento del micromercado. ¿Y de ahí qué más, ¿Qué más se vino? Porque ya no, no cuando, Así es, cuando ya quebró pues, el Banco de la SUAI y el negocio, ustedes saben que el mercado ya se pasó en la parte, de la parte baja del Cantón Catamayo, al frente al colegio Nuestra Señora del Rosario. Lógicamente comenzó también a bajar el tema de las ventas en los negocios. Prácticamente muchos negocios este, se fueron quedando porque la actividad comercial ya era en otro sitio, en otro lugar y realmente lo vendimos a ese negocio a micromercado quebró el banco de la Swai, pues y tocó comenzar de nuevo. Y allí, pues yo creo que es importante también agradecer el apoyo que recibí de, de mis padres. Eh, mi papá, pues eh, tenía la distribución de cemento, roca fuerte, de disensa. Él también toda la vida ha sido comerciante, como decía. Y, y allí me dio la mano. Sí, este apoyo para que podamos iniciar con un negocio, en este caso una ferretería. Al principio fue duro porque usted sabe de, de tener un micromercado, pues a vender materiales eléctricos, un materiales cambio, de construcción, un cambio total. Este, materiales de la parte de, de instalaciones de agua pero considero pues que el ser humano tiene que aprender a asumir esos nuevos retos y lo, lo, hemos, lo hemos hecho y bueno la ferretería pues también fue un negocio muy importante que se la ha tenido durante muchos años, por eso decía que nuestros padres nos inculcaron desde pequeños a querer amar el, el trabajo, el, a los negocios y por ello pues mi, mi hermano también Luis Guerrero pues él también tiene su negocio, una una ferretería. Y mi otro hermano, pues también ya está al graduarse de ingeniero civil, también le gusta el tema de, del negocio. Yo creo que ha sido una, una familia de comerciantes, de emprendedores sí, sí. que nos ha gustado totalmente la actividad comercial, pues y es por ello que lo hemos hecho durante toda nuestra vida, prácticamente yo digo, y cerca de 28 años trabajando y por eso yo lo digo con mucho orgullo. Y he trabajado con un trabajo incansable. Eh, parece y me dicen muchas veces en la casa que, que soy adicta al trabajo porque siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que, que estar entretenida en algo porque realmente no, no me enseño sin hacer nada. Y yo creo que eso también ha permitido de que eh, uno en cada oportunidad que ha habido, sea laboral, en, en oportunidades también en el tema político, lo ha hecho con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, con mucha voluntad. Porque eso aprendimos durante toda nuestra vida. Por supuesto, abogada, eso es lo que marca la diferencia. Abogada, vamos a hacer una pequeña pausita para saludar también a nuestros auspiciantes que son parte esencial de este programa. Y regresamos para continuar con la, par la segunda parte de esta charla muy bonita. Volvemos. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.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 Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992 21. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto.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 Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallalamón y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Psicología, Licenciada Yesenia Valareso, Laboratorio Clínico, Licenciada Silvana Martínez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 Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas de la Sintonía de la Voz del Sur. Gracias a la gente linda que comparte la transmisión. Está eh, también siendo partícipe de este diálogo que mantenemos con la abogada Janet del Cisne Guerrero. Y queremos dar lectura, a mi estimada abogada, lo que la gente ya está también escribiendo acá en la transmisión. Gladys Peña dice, un saludo cariñoso a la abogada Janet Guerrero, una excelente mujer trabajadora y muy gentil. Muchas bendiciones. Ángel Rosillo, viva Catamayo, eh, dice, mi admiración y respeto por la gente trabajadora, amigable, honesta, que ha luchado por su desarrollo, a Janet Guerrero, fiel representante y reflejo de la gente, dice por acá. Vamos con también don Víctor Seas, saludos a cada uno de ustedes, mis estimados amigos, dice, eh, también para quienes estamos acá en la conducción, Muchas gracias a, a Víctor, eh, un lindo programa y también el cordial saludo a nuestra líder, Janet Guerrero. Juan eh, Juan Gamboa dice felicitaciones a una mujer luchadora y trabajadora, Janet Guerrero. A Frankil Castillo, muy buenas noches, saludos a los eh, panelistas por su trabajo y la invitada especial, Janet Guerrero. Sabemos de su arduo trabajo en servicio de la comunidad y siempre recordam, recordamos por todo la o por todas las obras, dice, aquí. Y tenemos, bueno, muchos más que vamos a ir dando también eh, lectura en el trayecto del de programa. Mi estimado Ramiro, seguimos dialogando con nuestra invitada. Sí, muy contentos en esta noche de contar con la presencia de, como lo dicen los amigos que están escribiendo, están siguiendo el programa, una líder, una mujer muy ejemplar, eso lo constatamos porque es una mujer de Catamayo y nosotros que vivimos aquí lo hemos visto, lo severamos y conforme ella nos viene contando también, eh, podemos decir de que en verdad pues es una mujer que desde muy temprana edad pues ha, ha visto el camino importante del emprendimiento, del trabajo, de no quedarse ahí. Como yo le decía muchas veces... Las personas cuando encuentran, o algunas personas cuando encuentran un obstáculo en el camino, lo más fácil es, es dejarlo, es paralizarse y no continuar. En este caso, Janet siempre estuvo dando ese paso adelante. Y ya nos estaba contando del tema de la ferretería, del apoyo también de su papá y, y bueno, toda esta herencia que le ha dejado. Eh, Jared, en cuanto a la ferretería, quizá nos pueda decir de, los, de sus clientes, quizá dentro de, de su gama de clientes hubo alguien especial, alguna anécdota por ahí que haya sucedido eh, viendo a una mujer que atendía este negocio. Cuéntenos. Sí, bueno, realmente en todas las actividades, como decía, en que hemos podido emprender y la ferretería, un negocio muy bonito porque tenía la oportunidad de tener mucho contacto con la gente, muchos clientes, muchos clientes eh, que tenía en, en mi ferretería. Y considero que como anécdota, por ejemplo, siempre la gente iba, decía, señora Yaleni, quiero pintar la casa, y me daba la oportunidad que yo mismo les escoja los colores, yo les decía, póngale tal color, y les hacía pues con una, un pequeño tablerito, les hacía combinación de colores, porque antes pues no había, como ahorita, las máquinas para hacer el tema de, de las combinaciones de colores, pero sin embargo, y la gente eh, realmente... Aceptaba mis sugerencias uh -huh. eh, y pintaban la, las, las, las casas de los colores que yo les sugería. Usted, eh, con los... ¿Usted tuvo algún curso, algún previo taller de, de pintura, decorado? o ¿Cómo nació esto? ¿Era muy, muy propio? Sí, bueno, realmente la necesidad yo creo que me hizo aprender aprendí muchísimo el tema de, de, de lo que es la parte eléctrica inclusive eh, yo le armaba este eh, las extensiones me preguntaban el tema de toma corrientes interruptores instalaciones de luz estaba eh, realmente con mucho conocimiento por los años fueron más de, de, de unos 11 creo años en la ferretería y eso permitió pues que poco a poco uno vaya adquiriendo conocimiento en temas de instalaciones de agua los maestros pues iban sabe que quiero hacer esta instalación y yo les daba pues eh, los codos las uniones universales etcétera y prácticamente pues con ellos eh, se, se podía avanzar en lo que era la necesidad que tenían ellos para hacer algún los arreglos en las casas. Yo creo que fue una experiencia muy bonita, maravillosa, yo diría el tema de la ferretería, aprendí mucho, muchas cosas. Eso también mire que a veces uno no, no piensa que va a servir, eso me sirvió inclusive cuando llegué a la alcaldía porque tenía conocimiento de todo lo que era la parte de adquisiciones, o sabía sea, precios de materiales, entonces, yo me podía dar cuenta cuando algunos materiales querían subir de precio, etcétera. Entonces, era importante porque se tenía un conocimiento en la parte administrativa. Usted sabe que el administrar un negocio también significa que se tiene que llevar muy bien lo que es la parte este, contable, lo que son las facturas, los pagos, los créditos, porque también los negocios para que vayan creciendo se necesita de, de invertir, se necesita también pues de que se pueda se pueda también uno eh, un poco incrementar diferentes eh, otras eh, líneas con la finalidad de que el negocio vaya creciendo, vaya avanzando. Y fue una experiencia muy bonita en la distribución de cemento y hierro, pues, también yo me acuerdo pues, que eh, mi papá le apoyó a mi hermano a Lucho, le dio la distribuidora la distribución de, de Dicenza, eh, mi hermano también se pues, eh, amplió su negocio con la venta de cemento, de hierro y eso fue pues eh, permitiendo también el crecimiento eh, de la familia, el crecimiento de las actividades comerciales de, de mi hermano, eh, mío propio por eso siempre lo digo con mucho orgullo, con mucha tranquilidad y serenidad pues de que todo lo que nosotros hemos adquirido, económicamente lo hemos hecho en base a un esfuerzo, un trabajo, no de un año, de dos años, son 28 años trabajando, desde los 20 años, 29, ya tengo 49 años, y yo creo que toda mi vida he trabajado, no de lunes a viernes, he trabajado de lunes a domingo, y yo creo que esa experiencia la puedo decir mucho, con mucha claridad de frente, y todas las cosas que he adquirido, mi, en la casa, algunas propiedades se las ha hecho con, con el esfuerzo en realidad y un trabajo incansable durante muchos años, cerca de 29 años dedicada exclusivamente a actividad comercial, pues y también a la oportunidad que me dieron los catamayenses de representarlos. Así es, eh, abogada, y bueno, durante todo ese tiempo eh, acumuló muchas experiencias, como usted ya lo dijo, y que eso va, sirve a futuro en cualquier área donde uno le, te, le toque, pues servir o desarrollarse. Y justamente llegó ese momento, ¿no?, en que tuvo que dar otro paso y tuvo que dejar la ferretería. Eh, quizá, pues, eh, no fue fácil ese momento. Usted me imagino, pues, ya se, se metió de lleno a la parte comercial, a la parte de servir desde este lugar. Sin embargo, tuvo que dejar por otras situaciones también en su vida, en sus proyectos. ¿Y quién se quedó a cargo de la ferretería? Bueno, realmente, como ustedes conocen, gracias a la voluntad de los ciudadanos catamayenses, tuve la, la oportunidad de ser concejal, vicealcaldesa y luego, pues, alcaldesa del Cantón Catamayo y, lógicamente, pues, allí quedó el en el negocio, pues, este y actualmente lo sigue administrando mi, mi madre mi hermano, este, David mi mamá, permítanlo, su viaga. ellos siguen con el negocio porque es un negocio pues como digo de, de familia y yo creo que esto también hay que seguirlo motivando, hay que seguirlo también trabajando porque realmente la parte política sí hay que dedicarle el 100%, eh, fueron cinco años prácticamente que yo ya no llegué más a la, al negocio a la carretería porque me, de, me dediqué de lleno al tema de la alcaldía del cantón catamayo pues y por ello pues al frente de mi madre y mi hermano yo creo que personas de absoluta también responsabilidad y que han tratado también de irlo al negocio poco a poco eh, también trabajándolo ustedes saben pues también hay que destacar que hay muchos negocios muy grandes que actualmente están en nuestro cantón eh, antes habían cuatro ferreterías me recuerdo la primera ferretería del señor este finado Cornelio Villavicencio una ferretería totalmente completa, yo creo que fue la inspiración también un hombre muy trabajador, muy trabajador que junto la pues a su La ferretería de la esquina de Catamayo. La ferretería de la esquina, sí, un negocio muy conocido en nuestro cantón, que también fue administrado después por sus hijos. Luego, pues también recordarán la ferretería de don Enrique Ullauri también un negocio muy importante familiar, yo creo que estos negocios han sido siempre de familia, que han pasado de generación en generación este para que vayan también este los hijos, los nietos, etcétera también in, in, motivados para seguir en esta labor que de comercio y así pues eh, actualmente me parece que hay más de unas 20 ferreterías pues lógicamente eso significa también que de alguna forma u otra las ferreterías más grandes también bueno, van creciendo pues y de de alguna forma también este, las pequeñas se van un poco, un poco quedando, pero uh -huh. creo que es también importante que se continúe con este, este legado, ¿no? esta actividad tan bonita como es el tema comercial y que lo, lo está realizando, como decía mi, mi querida madre y mi hermano, están actualmente uh -huh. ellos al frente de ese negocio. Bueno, y sin duda toda este, esta actividad eh, que usted realiza se ve también ahora reflejado en sus hijos. Me imagino que ellos también... Eh, eh, valoran muchísimo lo que usted eh, ha hecho, hace y seguirá haciendo. Y eso también, a lo mejor eh, ellos van heredando también esta, esta parte, este gusto, quizá por el comercio. De pronto, alguno de ellos eh, tenga alguna afinidad sobre todo lo que ha venido realizando, abogada. Bueno, eh, mis hijos está, actualmente están estudiando, eh, mi primer hijo. El segundo está, trabaja en... en... El, la JEP, yo creo que él también le gustó el tema del banco, como yo también trabajé. El papá también trabajó en el banco de Loja. Entonces, también yo creo que eso se, se va pegando ¿no? en, en los hijos. Y mi otra hija pues, este, va a estudiar, ya a la universidad, pues ya se graduó este año y ella también se proyecta a seguir una, una ingeniería comercial se le está motivando de que ella también pueda emprender luego en una actividad comercial, porque tenemos un, un buen espacio en la casa, es una casa grande en el centro, una buena ubicación, y Dios lo permita a futuro se pueda emprender en un negocio familiar también para que continúe pues esa tendencia de la actividad comercial en nuestra familia, como lo venimos realizando todos los los hermanos, pues hijos de Luis Guerrero y Carmita Luz Uriana. Interesante, muy bonito, estimada Janet Guerrero. Y bueno, ya que estamos en la parte final y, y también pues nos gustaría que brevemente nos, nos comente, ¿no? Porque dio un salto en, en, no sé en, qué, en qué fecha, si nos puede recordar la fecha en que alguien le propuso eh, caminar o dar ese giro por los caminos de la política. y ¿Cómo fue esa, ese momento? ¿Quién la invitó? ¿Y ¿Cuál fue su reacción? Si nos puede comentar brevemente. Bueno, eh, realmente eh, en, comencé eh, con una candidatura a la concejalía en el 2009 eh, con el arquitecto Marco Salinas. Le acompañé en el segundo lugar de la concejalía y, y gracias a los catamayenses fui la concejal más votada en ese tiempo. Pues Y ocupé la dignidad de concejala, eh, allí mismo también de vicealcaldesa. Y en el 2014, 2019, pues eh, tuve la oportunidad de llegar a la alcaldía del Cantón Catamayo, la primera mujer alcaldesa del Cantón Catamayo, que me llenó de mucho orgullo porque realmente era importante también ya la presencia de la mujer en el ámbito político, que es, hay que decirlo, es muy duro, porque ustedes conocen pues que eh, lamentablemente se continúa con esa forma nefasta de ser política, esa forma de destruir al ser humano, de dañar la imagen de una persona y mucho más en el tema de la mujer. Yo creo que siempre ha habido y seguirá habiendo el machismo, lo digo con mucho respeto a los caballeros, pero siempre seguirá habiendo el machismo. Pero las mujeres pues hemos logrado a lo largo del camino y gracias al esfuerzo también, a la decisión, a la valentía, porque para asumir estos cargos también hay que ser valientes porque se escucha de todo. Nuestras familias tienen que prepararse para una serie de infamias, de ofensas, de denigración, pero sin embargo considero pues que haciendo honor a, a mi apellido, me considero una mujer guerrera que ha logrado durante todos estos años uh, poder salir adelante con muchos tropiezos, con muchos errores como, como seres humanos, pero siempre con esa convicción de que tenemos que seguir adelante por nuestra familia, por nuestro cantón, por nuestra gente, y así lo hemos venido haciendo. Tuve, como decía, este espacio de ser la alcaldesa del cantón Catamayo durante cinco años, y lo digo con, con mucha certeza, años dedicados al 100% al GAT municipal, al 100% al trabajo en la institución, y por ello se logró obras importantes al cantón, inclusive pues que realmente con los pocos recursos que había se los pudo este, canalizar y los reconoce, no solamente Catamayo, los reconoce la provincia, porque logramos ejecutar proyectos grandes como el, el sistema de agua para trapichillo, vías asfaltadas, parques, ustedes recordarán cómo era el Parque de la Madre, en San José, en La Vega, la primera etapa iluminaciones, la avenida Catamayo y Ayora canchas deportivas en el tambo, la planta de tratamiento de aguas servidas, bueno, podría enumerar muchas obras que se hicieron en nuestra administración y que se logró gracias al apoyo de un excelente equipo de trabajo, porque el mérito no es solamente del alcalde, el mérito es de un equipo de trabajo, de concejales que también apoyaron y creyeron en la propuesta también de Janet Guerrero, debo decirlo Comencé con una sola concejal, Mónica Vega, y a la final terminamos con el apoyo de cuatro compañeros concejales que también unificaron esos esfuerzos, dejaron de lado el tema político, intereses de partido, personales, y trabajaron junto a la alcaldía para lograr esos objetivos claros y que la comunidad los puede observar en todos los sectores, en todos los lugares donde puede caminar la ciudadanía del Cantón Catamayo. Un gran equipo, digo, de trabajo, directores, coordinadores, Empleados, trabajadores, que juntos con un trabajo muy decidido, pues se logró ejecutar estos proyectos y que realmente están al servicio de la, de la, colectividad. De la colectividad. Así es. Así es sí. Y de eso estamos, eh, bueno, seguros de que la colectividad es justamente la que eh, se sirve y aplaude también, o al mismo tiempo también, pues juzga, ¿no? Del de, de accionar de, de una autoridad que está al frente de un municipio, en este caso, pues. La abogada Janet Guerrero fue la, la primera prácticamente que, eh, mujer que estuvo al frente del de, de municipio, en este caso de Catamayo, que bien recuerda nuestro pueblo. Estimada Janet, llegamos a nuestra parte final. El tiempo se nos ha ido. Quisiéramos que nos deje. No sé, eh, Leonardo, si tienes algo antes de cerrar eh, en esta charla interesante hoy, que estamos a vísperas de los 40 años de cantonización, a ver si tienes... Eh, bueno, gracias, gracias eh, Ramiro eh, Bueno, hay muchos, muchos mensajes que nos pasaríamos eh, yo que sé, una media hora más para poder dar lectura, queremos agradecer a todas las personas que han escrito eh, todas las personas que han escrito, siempre para felicitar a la abogada Janet Guerrero por eh, su trabajo, más allá de, de la parte política la, la destacan como una mujer luchadora y emprendedora así que eh, las personas que gusten pueden ingresar a la página Ahí están todos los comentarios Para que personalmente puedan leerlos No digan que sí, que nosotros les estamos arreglando Para hacerle quedar bien a, a nuestra invitada Nada que ver, ahí queda la transmisión Para que luego pues, cualquier persona desee Le invitamos para que revisen Bien, eh, ya eh, decía Ramiro Pues estamos eh, al celebrar el día de mañana 40 añitos El día de mañana también eh, Abogada, eh, invitarla para ver si es posible, eh, para ver si nos puede dar también un mensaje eh, como ex-autoridad, también como ciudadana, lógicamente, porque mañana tenemos un especial por eh, o con motivo de un aniversario más de cantonización, mi estimado Ramiro. Eh, bueno, sí, estamos eh, en ese en ese querer de poder eh, abrir un pequeño espacio ¿no? el día de mañana. Yo creo que ya está prácticamente eh, listo y nada más de, de confirmar con otros invitados pero bueno nos gustaría mucho de que nuestra abogada Janet Guerrero también poder eh, tener un momentito no como dijo Leonardo con un mensaje que sería sí, muy importante sí. en este día grande para Catamayo aunque estemos en estas situaciones que todos pues eh, vivimos no sin embargo no podríamos dejar pasar por alto al menos un pequeño saludo para nuestra gente de, de Catamayo así que pues bueno ya estaremos eh, nos sé poniéndonos en, en contacto con la doctora y no sé, y, y de acuerdo, para poder este, eh, llevar esto el día de mañana. Así que nada más, eh, abogada, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, no sé si tiene algún mensaje final para la gente que nos está viendo, la gente que le está siguiendo y en este día tan importante. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Ha sido un honor compartir esta, este diálogo con personajes tan importantes, con profesionales como ustedes en el periodismo. Gracias por la invitación. Mi agradecimiento a todas las personas pues, que están también conectadas, que han enviado sus lindos mensajes, pues Dios les pague por, por ese aprecio, por ese cariño que siempre me han demostrado y que es mutuo. Mi profundo agradecimiento a todos los catamayenses por haberme dado la oportunidad de representarlos y decirles también que nos sentimos contentos porque ustedes van a tener también la oportunidad de trabajar con una muy buena este, autoridad. En el campo de lo que es eh, la jefatura política, quiero quiero también felicitarle al, al ingeniero Rubén Imaicela, él va a ser el nuevo jefe político del Cantón Catamayo, un profesional joven catamayense. Eh, que también pues va a trabajar incansablemente por apoyar a todos los sectores de nuestro cantón, yo creo que es importante dar espacios también a gente nueva para que puedan también ellos desenvolverse, demostrar ese cariño, esa dedicación, esa responsabilidad que van a tener al asumir un cargo tan importante como es la jefatura política. Enhorabuena, este ingeniero Rubén, mucha suerte, y estoy convencida pues de que usted va a hacer un trabajo excelente en beneficio de la colectividad en beneficio de los catamayenses. Un saludo a todos los catamayenses. Mañana se celebra 40 años de vida política, de vida institucional y que todo el desarrollo... ...que ha tenido nuestro cantón, hay que destacar que se lo ha realizado... ...en base al sacrificio, a la constancia, a la dedicación también de sus ciudadanos... ...porque Catamayo ha crecido, Catamayo se ha desarrollado... ...pero también por la inversión privada. Enhorabuena a todos los comerciantes del Cantón Catamayo... ...a todos los artesanos del Cantón Catamayo, a los emprendedores... ...a las compañeras vivanderas, también, dedican día a día, esa actividad... ...de lunes a domingo, desde las tempranas horas hasta la misma noche... Y yo creo que Catamayo ha crecido gracias a la pujanza de toda su gente. Hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres catamayenses que con ese amor a este bello valle, el valle Verde han logrado posicionarlo como uno de los cantones más prósperos de la provincia de Loja y que es nuestra obligación como ciudadanos, como catamayenses, seguir impulsando este desarrollo. Que viva Catamayo en sus 40 años de vida política. Que viva Catamayo. Muchísimas gracias. Entonces estamos llegando ya a la parte final. Gracias una vez más a la abogada Janet Guerrero. Gracias, Leonardo. Y pues prácticamente nos despedimos en esta semana que ha sido muy fructífera porque hemos tenido invitados de lujo y pues estaremos listos para continuar la próxima semana, el día lunes. Así es, mi estimado Ramiro. De igual manera, nuestro agradecimiento a la abogada Janet Guerrero. A usted, compañero Ramiro, como todos los días, muchas gracias. Por eh, dedicación por la dedicación a este espacio, siempre eh, está muy pendiente de los invitados para de esta manera poder dialogar con ellos e invitarles para la próxima semana, ya lo decía Ramiro, el día de mañana, una vez más, eh, invitarles a partir de la hora 18 vamos a tener un especial eh, con invitados de lujo. No les adelanto aún todavía quiénes van a estar acá para contarnos parte de la historia de Catamayo pero personajes que no usualmente se los puede eh, ver en, en ninguna parte, pero nosotros hemos eh, escogido algunos, eh, algunos, porque si pudiéramos sí. invitar a todos fuera espectacular, pero el tiempo también que es eh, un poco complicado. En todo caso, el día de mañana tendremos un programa muy bonito, ¿no? Rebobin Vamos a rebobinar el casete el día de mañana para <risas> rescatar las vivencias, historias de vos, de las mismas personas, de los mismos actores y protagonistas de nuestro Catamayo. Así que, pues bueno, está invitada también la abogada, su familia y bueno, todo Catamayo a poder disfrutar un, un momento de estas historias que son propias, que son el cimiento de Catamayo. Así que mañana, memorias de Catamayo a las... ¿a qué hora, Leonardo? Dieciocho horas, 18 horas. 18 horas. Muchas gracias, que pasen muy bien. Un abrazo fuerte, Catamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look.